Ven a subirme los suscriptores. Vean el blog de Sauce. Gracias. Hey guys. Hey guys. Fue el 27 de septiembre. Vamos con todos los chiquillos a almorzar. ¿Qué vamos a almorzar hoy día, Richard? Eh, Papas fritas con pato verde. Lo que pasa es que Gami Paz nos deja de la celular, entonces le vamos a hacer una despedida. Y como ella es vegetariana, vamos a comer todo vegetariano. Vamos a sorprenderles. Este es el vlog 7, no, chucha, ya se me olvidó que es lo que es el 344, los de sauce. Ya, el, el huerto está demasiado lleno, así que nos vinimos al sí. crossbar, porque en el crossbar también hay... vegetarianos. Hay bebidas, como le dice la vivaz. Mira, frikos veguis. ¿Qué pasa, Richard? ¡Los salvamos del muerto! ¡Lo Fuiste buena Que la fuerza la acompañe. súper flojo para peinarme pero bueno mañana tenemos el distrito hoy <risa> no tengo un de mí a veces me pasa y eso lo edito entonces la gente no sabe que yo al buceo vamos y tengo derecho a lo siguiente hay bebidas hay unos shops esto es un terremoto van empanadas carne y terminamos con un postre pero hoy día fui al doctor y me encontraron el colesterol alto tengo insulina resistencia y eh, en algún momento debería dejar el copete. ¿Cuánto es el colesterol alto? Doscientos cuarenta y cuatro. al menos uno? El tratamiento lo va a empezar el lunes, obviamente. ¿Y eso? Trate mi cara? ¿Mi sí, dorado? así es. Hola, pa. Di hola. ¡Hola! Eh, no, nada, nos vinimos temprano al carrete, lo pasamos súper bien. Comí carne, comí choripán, comí empanada, mi destrozo de carne en verdad. Pero desde hoy me empiezo a cuidar brígido porque en verdad está acuático. Me restaron pastillas, pero igual necesito eh, cambiar un poco los hábitos, cambiar un poco el estilo de vida. Si quieren estar entretenidos, eso va a ser una nueva colita del blog, bajar la insulina resistencia. Tengo que bajar 5 kilos, tengo que empezar a hacer, eh, no sé, 30 minutos de caminata diaria. Ya he bajado de peso antes, así que tengo que seguir el mismo régimen que estaba antes. Adiós papas, adiós fideos, adiós arroz, adiós pan, a menos que se integren. Y adiós carnes rojas. La farsa te acompaña. Así que nada, po. hoy día ya es sábado, no edité ayer porque, obvio, así que hoy día vamos a salir con la caro, pero eso lo verán en el próximo vlog. Este fue el 344 de un blog de Sauce y nos estaremos viendo en el próximo episodio. Ojalá con menos colesterol, un poco de menos insulina. Bueno, yo ahora estoy sentado donde se está Paz Aquella que no está, que se fue, nos dejó. Ya no está la Paz ¡Ah, hola Paz!